Bueno, pues hemos llegado al final del seminario. Este es el primer año que añadimos esta sesión, además, de preguntas y un poco de debate que queráis tener. Bien, y lo que se me ha ocurrido es plantearos primero como un resumen para recordar las cosas que, que hemos visto a lo largo del seminario, que como han sido bastantes días, pues casi mejor tenerlas un poquito más frescas. Y luego, pues abrimos un turno de preguntas, dudas, debate o, o lo que se tercie vale Entonces, empezamos con el resumen y eh, la primera diapositiva que os pongo realmente es la hipótesis que yo formulé para mmm, generar el seminario. ¿no? La hipótesis es que podemos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres, lo que pasa que ya sabemos que esa parte de la felicidad, o sea, la definición de felicidad y la definición de libertad hay que tenerla clara, porque si no, lo mismo estamos persiguiendo cosas que no se pueden conseguir. Bien, ¿Qué necesitamos para poder ser felices y cómo necesitamos que sea esa libertad? Pues por lo pronto necesitamos, eh, para conseguir eso, tener un conocimiento de cómo funciona el mundo exterior y cómo funciona mi mundo interior. Pero también necesito saber cómo Funcionan las relaciones con los demás y eso me va a llevar a saber cómo funciona la sociedad lo que está todo relacionado, como hemos visto en el seminario, con mi salud. ¿Bien? Si yo sé manejar todo eso, si tengo los conocimientos necesarios para manejar todos esos elementos, pues entonces estoy en disposición de decir yo soy libre, yo puedo conseguir lo que yo quiera y por lo tanto puedo llegar a esa libertad. ¿Vale? Esa sería la hipótesis y, por tanto, eso hay que demostrarlo, hay que ver si eso es cierto. Y ese sería el programa del seminario, el ver día a día, primero teóricamente, que es posible esa libertad, que realmente tenemos las condiciones físicas para conseguirlo, que luego cuando lo llevamos al terreno interno de saber cómo funciona mi mente, cómo reacciono ante las cosas que me pasan, hay una lógica que se puede seguir que todo eso luego se expresa en el mundo de las relaciones, y que las relaciones son como son porque hay unas causas, e incluso eso se lleva luego al mundo social y al de la salud. Primero lo hemos visto teóricamente y luego lo hemos visto con herramientas prácticas, cómo genero esos cambios en mí. bien Vamos a hacer un pequeño repasito de cada uno de esos, de, de esos días, para que nos quede un poquito más, más fresco. Y entonces lo que veíamos el primer día era una argumentación de que nuestra realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia de la libertad, del libre albedrío y la felicidad. Bien, lo veíamos el primer día, eh, argumentado filosóficamente y científicamente. Bien. Veíamos también que... En el fondo, todo esto se basa en que no somos sistemas individuales, personas individuales separadas del resto, sino que todos formamos parte de un conjunto que interactúa continuamente unas piezas con otras. Y eso nos hace ser mucho más ricos que simplemente una suma de elementos individuales. Por tanto, al final, lo que casi podríamos decir es que el universo es un único sistema del que formamos parte y es un, un sistema, además, caótico. La, todo interactúa con todo y tiene la capacidad de cambiar muy fácilmente, de evolucionar continuamente, no es estático. Es, está en su naturaleza el evolucionar. Nosotros como elemento de ese sistema también tenemos unas características y la fundamental es que tenemos patrones subconscientes que nos obligan a repetir una y otra vez determinados comportamientos, determinados pensamientos, determinadas emociones. Y esos patrones bloquean nuestra capacidad de evolución. Luego tenemos que conocer todo eso para empezar a transformarnos. a hacer una pregunta? ¿Esta es la idea de que está en todo ser humano o simplemente con una cultura determinada? No sé si me explico. Es decir, con estos patrones, hmm. hace lo mismo un indio de la sí. selva, por ejemplo, y nosotros que estamos en una civilización muy desarrollada...? Y de alguna forma conocemos esa exterior que no es tan caótica, sino que no la conocemos. opciones... Sí. En, en este caso, de lo que estamos hablando es de lo más fundamental, es del funcionamiento de las neuronas del cerebro. Pues por eso pregunto, como el sé tan fundamental, pregunto que si se da, por supuesto, que en culturas menos evolucionadas ...puede repetirse estos esquemas del sí. del sí. esa es la de libre sí Sí. De hecho, la capacidad de libre albedrío estaría en nuestra base biológica. No sería cuestión cultural. La cuestión cultural es lo que nos aparta de esa capacidad. La cultura es la que nos dice no es posible. Y la biología tiene las capacidades. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. El, el, del, el mal, el, <risas> Bien. Otro elemento clave que mmm, hablábamos el, el primer día era de cómo nuestro cerebro descubre la realidad o cómo evolucionan sus ideas. ¿Bien? Y eso era un punto fundamental, porque las ideas están basadas en intuiciones. Es decir, las ideas están basadas en qué percibo del mundo. Mi cerebro saca una conclusión de cómo son las relaciones y a partir de ahí aparece una intuición. Y sobre esa intuición, que me parece cierta, es como yo luego desarrollo. Es decir, aplico la lógica y voy sacando conclusiones. Pero la base de toda lógica humana es una intuición no demostrada. Y esto es un cambio radical tremendo con respecto a cómo nos educan, creyendo que hay verdades inmutables. Y en el fondo nuestra manera de pensar se basa en intuiciones. Sensaciones de verdad, que luego se puede demostrar que no son así. ...o que se podrían ampliar. ¿Bien? Bueno, pues si yo soy capaz también de cambiar esas percepciones... ...desarrollo nuevas ideas y por lo tanto veo el mundo de otra manera. Obtengo nuevas opciones, aumento mi libertad. Y por último, otro elemento clave que vimos el primer día es el efecto mariposa... Es decir, si estamos viviendo dentro de un sistema caótico, una de las características fundamentales de los sistemas caóticos es que un pequeño cambio en alguna parte del sistema acaba trasladándose al resto del sistema y puede provocar efectos muy grandes. Esto solo se da en los sistemas caóticos, no se da en los lineales, en los que eh, nos han enseñado toda la vida, en, en física en la escuela. Por eso nos resulta muy difícil de entender que si yo cambio, pueden cambiar los demás. Que yo soy ese pequeño, esa pequeña diferencia en las condiciones iniciales que se propaga y hace que los demás entren en una dinámica de comportamientos muy diferente. Este casi sería como el secreto de la magia que algo muy pequeño que hago yo se transmite al resto y genera cambios muy grandes, incluso en la sociedad. Solo una persona puede conseguir eso. Tú estás hablando de una película que existe sobre un niño y un profesor que está contando prácticamente lo mismo que estás contando tú. Sí. No sé, es que no recuerdo el título, no sé si alguna de las personas que están aquí lo han visto. Ese niño cree todo lo que el profesor le está contando y mm. él piensa que puede cambiar algo sí. y al final de la película te das cuenta de cómo ese niño con esa pizca que tú estás contando mm -hmm. hace que la vida de muchas personas cambien, o sea que a lo mejor es cierto. ¿Cadena de favores te sí. suena la película? Sí. Sí. Mm -hmm. sí. Pues sí. Es, yo creo que es esa. <risa> sí, sí. Es, es, precisamente... es que de hecho sería como eh, sí, sí, sí. la película al mostrar esa posibilidad de si yo Cambio mi manera de actuar con los demás, eso afecta al otro. Le... Oyéndote a ti, disculpa, es sí. muy difícil entenderlo. Escuchándote a ti, sí. a mí me costaría trabajo creerte. Sí. Pero viéndolo en imágenes, claro. uh -huh. ¿piensas pues, que es cierto? Pues mira. ¿Por qué no? Mirar la película, Cadena de Favores, creo que se llama. Bien. Yo lo creo mismo que merece es... la pena que la veamos otra vez. Bueno, eso es la película, esa tan antigua como el señor Madre. No, esta no, es antigua. No, pero la antigua, esa también lo demuestra, la película esa de ese señor que se va a suicidar y después le repasa. Ah, la de Sí. esa la ponen todas las Navidades. La vida, esa la ponen todas las Navidades, es una película en... Eh. La vida es bella, no, qué bello es vivir, qué bello es vivir. Ahí se ve también. Uh -huh, claro. Sí, en el fondo esto es una característica de la propia vida. Es decir, todos los humanos la vida la tiene. Eso de yo hago un pequeño cambio y se traslada al resto. Luego, todos hemos tenido que percibir que eso está ahí. Otra cosa es que sea muy difícil argumentar, lógicamente, con esa cadena lineal, que eso es posible. Hasta que no ves que el sistema funciona de otra manera, te lo, te lo crees como un cuento. ¿no? Eh, bueno, sí, esto es muy bonito y me emociona, pero no es real. No pasa en la vida. Pues sí pasa. Y sí que pasa. pasa. Yo tengo mm. mi pequeña experiencia. ¿no? Sí. Perfecto. sí. Y de cambiar de actitudes, espera que hable más fuerte y no me pase. <risa> Al cambiar actitudes mías hacia otra persona, en la sí. relación hacia otra persona, sin pretenderlo, uh -huh. hay un cambio totalmente diferente de actitud sí. por su parte. Sí, sí. Eso es una experiencia reciente, la verdad, uh -huh. porque tampoco me lo creía mucho. Sí. Pero es así. Claro, hasta que no lo experimentamos es muy difícil de, de entenderlo porque estamos educados con la otra visión. Sí. La de... Si yo te empujo, solo te empujo a ti, solo tiene efecto en ti. Pero es que ese empujón a esta persona puede producir un empujón a otras y un efecto cascada. Exacto. Y entonces hay una transformación muchísimo más grande. Uh -huh. En los grupos locales es más sencillo, es decir, si yo cambio de manera de ser, pues está claro que dentro de mi familia, dentro de mis amigos, me van a empezar a tratar de manera diferente. Y todos hemos tenido la experiencia, o bueno, muchas veces, ¿no? el, el tema de... ¡Ay, pues es que ahora te noto cambiado! O como que estás más contento. Y en esos momentos notas que la dinámica con las personas que tienes alrededor es diferente. Entonces, sí, sí. es algo real. Es algo real. El asunto es que la educación que nos han metido nos dice que eso es limitado. Y no es verdad. Es la base del cambio. Muy ¿Mm? bien, <risa> Ah, <risa> el, el micro... <risa> No, no, no, no, Hay que acercarlo. Mucho. claro, ah, vale. el micro lo tenéis que pasar para que se quede grabado en, la, en el vídeo, ah, porque si no, lo que habláis vosotros queda no muy bajito, oye. muy bajito y no ah, se oye. Bueno, pues como no me he enterado de eso y... Vale, <risa> muy bien, bueno, pues todo eso que hemos comentado era el primer día, el segundo día empezábamos a hablar del cerebro, es decir, de cómo generar esos cambios internos que pueden propagarse hacia afuera. ¿vale? Y lo que veíamos fundamentalmente el segundo día es que el cerebro es un órgano emocional. Que los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. Primero somos emocionales y luego aprendemos a pensar racionalmente. Entonces, la clave del cambio se va a basar en esos estados emocionales. Porque la emoción es lo que nos pone en movimiento. Si yo no me emociono, me quedo sentado en el sillón. Pero si me emocionan, entonces sí, tengo esa energía que me lleva a actuar. La emoción también marca la importancia de las cosas. Lo que me genera una emoción intensa es importante, lo que me deja frío me da igual. No es la calidad de lo que yo razono, o que sea impecable la lógica. No, es que me emocione o no me emocione. Hay cosas que pueden ser muy lógicas, se las explicas a alguien y te dicen, muy bien. Pero otra persona explica otra cosa emocionalmente y de repente esa persona la ha convencido y le aparece algo que tiene que contar a otros. Bien, La emoción es lo que nos mueve. Y la emoción también va a determinar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Porque mi pensamiento, si viene con una emoción intensa, es importante y tengo ganas de compartirlo o llevarlo a cabo, si no, no me da igual. Igual con los pensamientos negativos, cuando entramos en nuestros bucles de pensamientos negativos que no paran nunca, es porque están asociados a emociones intensas. Para el cerebro es importante y por lo tanto eso no se puede dejar de lado. Lo más importante de, después de darnos cuenta de que somos seres emocionales es saber que esas emociones tienen una lógica. Porque casi que nos han dicho que las emociones son algo como que cambia un poco al azar. ¿no? Las personas muy emocionales son veletas. Pero no, hay una lógica muy fuerte detrás de esos cambios emocionales y gracias a que hay una lógica y que eso tiene su mecanismo, puedes cambiar ese mecanismo y por lo tanto puedes cambiar tus respuestas emocionales y puedes cambiar tu manera de pensar, porque está basada en esas respuestas emocionales. Que esto puede ser la base de la locura, porque sí. cuando no dominas las emociones, tu pensamiento tampoco es lógico, o por lo menos lógico para el que te rodea. Claro, porque la lógica es la, la línea emocional que está por debajo. Sí. ¿Bien? En la locura, llevándolo al terreno más mmm, espectacular, ¿no? cuando tienes alucinaciones visuales o auditivas, uh -huh. también lo comentábamos, es simplemente porque toda esa imaginería y sonidos internos que todos tenemos vienen con emociones muy intensas. Y entonces el cerebro tiende a entender que esas imágenes internas son reales o esos sonidos internos son reales. Pero porque hay una emoción muy fuerte. Si esa emoción se descarga, vuelves al funcionamiento normal. Vuelves a saber que esos son mis imágenes internas. ¿Bien? Bueno, pues una vez que sabemos que todo tiene su lógica y todo tiene su estructura basada en la emoción, también comprobamos que las emociones se pueden liberar. La emoción no sería más que una información que guarda el cerebro. Y nosotros podemos pedirle al cerebro que libere esa información, que lo llamamos ejercicios de relajación. Porque la emoción y el cuerpo están muy unidos y por lo tanto cuando soltamos emoción notamos que nos relajamos. También comprobamos que es posible programar las reacciones del subconsciente. El ejemplo que vimos era la programación de la psicoanalgesia. Gracias a entrar en un estado de relajación podíamos acceder mucho más fácilmente al subconsciente y programarle para que, por ejemplo, separar la sensación física del sufrimiento. Nosotros podíamos tirar del pelo o entrar en contacto con situaciones emocionalmente intensas, pero no nos descontrolaban, sentíamos sin sufrir. Bueno, pues una vez teníamos ya idea de cómo funcionaba nuestro cerebro, esas emociones, y que nos condicionan el comportamiento, nuestras decisiones, llevábamos eso a las relaciones, al contacto con el exterior. Y lo que veíamos es que los problemas de relación, en el fondo, son conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque yo en una relación busco algo. Busco sentirme de una manera determinada. Y cuando no lo consigo, entonces me siento mal. Y mi cerebro intenta encontrar caminos para conseguir ese objetivo. ¿Qué problemas más? Eh, cuando analizábamos estos conflictos, o ese no conseguir el objetivo, nos dábamos cuenta de, de que había como tres elementos muy importantes. Uno era saber qué quiero realmente. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, el darme cuenta de qué necesito. No lo que me hayan contado, sino lo que yo necesito de verdad. El segundo elemento era que yo necesito una comunicación eficaz también para transmitir, esa necesidad a la otra persona. Y hay veces que mi comunicación no es eficaz. Para tener una comunicación eficaz necesito empatía. Necesito saber que el otro me está entendiendo, que estoy transmitiendo también mi información emocional. Y por último, necesit también necesitábamos que el otro se implicase en nuestro deseo. Porque si yo le transmito lo que necesito y el otro no me lo quiere dar, pues tenemos un problema. Eso es eh, a lo que nosotros llamamos solidaridad. Y también veíamos que está en la base de la biología. Que hasta los ratones tenían esa solidaridad. Que no era más que la empatía. Si yo me siento mal y otra persona me ve en ese estado, esa persona se empieza a contagiar de mí. Debido a las neuronas espejo, que replican internamente lo que ven fuera. Y por lo tanto, su tendencia será a ayudarme para que yo me relaje y una vez me relaje, la otra persona se siente bien conmigo. ¿Ya? Luego, en las relaciones necesitábamos esos tres elementos, el autoconocimiento, la empatía y desbloquear la empatía casi ya te abría el camino de la solidaridad. ¿Cuál es el problema de nuestras relaciones eh, sociales? Pues que como hemos sido educados en la represión de la emoción, no tenemos capacidad de autoconocimiento y tenemos una empatía reducida. Por tanto, no sabemos ni qué necesitamos, ni cómo transmitírselo a otro, ni nos abrimos a poder recibirlo. Todo eso, al final, lo que genera son sociedades enfermas. Sociedades con conflictos muy fuertes. Y era lo que veíamos en el día de la educación. Las sociedades con un fuerte sufrimiento, en ese tipo de sociedades, se emplea la represión emocional y sexual para evitar que... Esa emocionalidad tan intensa se transmita a los demás. Tengo que generar una coraza que aísle mi emocionalidad del resto, para que puedan convivir conmigo. Porque si no yo estaría alterado continuamente provocando alteración en los demás. Eso es insostenible. ¿Bien? Luego, tener sociedades que generan normas muy estrictas de comportamiento, de cómo debes mostrar tus emociones y que tienen muchos tabús con respecto al sexo indican que son sociedades enfermas, emocionalmente hablando que los individuos tienen tanta emocionalidad que o la bloqueas o generarías demasiada inestabilidad Eso al final, eso, esos métodos de represión los transmites a través de la educación. Bien, la educación, fundamentalmente, es una edu educación emocional y de comportamiento. Los conocimientos se adquieren muy fácilmente si no estás bloqueado. Bien, lo fundamental en la educación es construir a personas que se comporten de la misma manera en la sociedad. Y esto es básico, pues ya os digo, en sociedades emocionalmente muy conflictivas, porque o generas eso o se van a disparar todas esas peleas de unos con otros. El problema es, si no se sabe cómo liberar esa emocionalidad, todo lo que vas haciendo es acumular tensión y acumular tensión y cada vez más intensamente. Luego cada vez vas a tener que generar reglas más estrictas. Y ese tipo de sociedad por sí misma no resuelve el problema. Porque la sociedad va a generar estructuras, va a generar ideologías que sean acordes a su estado emocional, a esa represión. Y eso lo vemos con... Los clasismos, los racismos, sexismos, todo lo que no es como yo, me hace sentir mal. Porque estoy al límite del control emocional. Y lo peor de todo esto es que esa represión emocional tiene, tiene consecuencias físicas y mentales que denominamos enfermedad. Luego nuestro tipo de sociedad... ...genera muchísimos enfermos físicos y mentales, emocionales ya sí o sí. Bien, ¿cuáles eran las claves de, eh, para entender la enfermedad? Bueno, la primera es darle la vuelta a eh, esa idea que nos transmiten de qué es la enfermedad. La enfermedad no sería un mal funcionamiento del cuerpo porque se ha estropeado al azar sino que la enfermedad es una adaptación que ordena el cerebro al cuerpo para poder enfrentar mejor una situación de estrés muy potente. El cerebro le pide al cuerpo que funcione de otra manera, que segregue otras sustancias, porque cree que eso le va a dar ventaja al enfrentarse a esas situaciones de estrés. ¿Qué ha pasado aquí? Luego, cuando empezábamos a analizar eh, la enfermedad desde ese punto de vista, íbamos obteniendo una serie de criterios para identificar cuáles son las situaciones que disparan esa adaptación. No toda vivencia dispara esa adaptación que llamamos enfermedad. Tienen que ser vivencias emocionalmente muy potentes, que sean sorpresivas y que yo no encuentre manera de liberar mi emoción ni hablando con los demás porque me siento, siento que no me entienden o encontrando una solución al problema. Si no me entienden y no hay solución, pues toda la emoción potente que vivo me la tengo que comer, la reprimo. Y entonces el cuerpo necesita ese cambio, esa adaptación. ¿Bien? Eso se suele producir en un suceso de hasta dos años antes de que aparezcan los síntomas. Entonces ahí ya tenemos un, una zona temporal para poder buscar esa situación inesperada, dramática, en la que me siento aislado y que no tiene solución. Y además mi enfermedad... Bien, tiene unas características, yo no enfermo de cualquier cosa, enfermo siempre de una manera eh, coherente. La enfermedad es la manera que tiene el cerebro de enfrentar un determinado tipo de situación porque el cerebro se siente de una manera determinada. Si en una situación yo me siento eh, en peligro de muerte, es decir, mi vida está en riesgo, las adaptaciones serán en los sistemas vitales, los sistemas vitales como puede ser el sistema digestivo. Si esa situación yo la estoy viviendo como eh, una desvalorización, entonces la enfermedad aparecerá en mi sistema locomotor, ¿Bien? o si es de relación, pues será en mis sistemas de percepción, piel y órganos de los sentidos, luego tienen una causa muy clara, cada una de las enfermedades, está enlazada a un tipo de conflicto emocional. Y cómo reacciona mi cerebro se debe a una programación anterior. ¿Bien? Yo a lo largo de mi vida he ido viviendo determinadas situaciones que le han ido enseñando al cerebro cómo reaccionar en cada situación. Dos personas no tienen la misma vida, luego ante la misma situación cada una tiene programaciones que pueden ser totalmente diferentes y una, tener una enfermedad en el estómago, y otra, tener una enfermedad de reumatismo en su sistema locomotor. ¿Bien? Bueno, pues ya teníamos toda la parte teórica, es decir, sabemos que podemos ser libres, la clave está en ese funcionamiento emocional del cerebro, eso se traslada a nuestras relaciones, en primer grado o sociales ¿bien? eso además genera estructuras como pueden ser la educativa que perpetúan determinados estados internos emocionales y afectan a mi salud Bien, el siguiente paso es cómo resuelvo todo esto y para eso necesitamos la desprogramación emocional siempre tenemos que hacer lo mismo siempre tenemos que conseguir que el cerebro elimine la parte emocional de la programación que maneja. Si quitas la parte emocional, como es lo que le dice que esta programación es importante o no, si quito esa parte emocional, las programaciones dejan de ejecutarse. Y cambio. ¿Bien? Con lo que obtengo nuevos patrones de comportamiento, desaprendo, es decir, lo que antes creía de una manera férrea empieza a... A ser más dudoso o, bueno, pues es una idea más que puedo evaluar o puedo cambiar. Sano física y mentalmente también e incluso, y esta es otra parte muy interesante, mi cerebro empieza a percibir la realidad de una manera diferente, mis filtros cambian o caen y al percibir la realidad de una manera diferente tengo otras intuiciones y desarrollo nuevas ideas, nuevos sistemas, todo cambia, evoluciona ¿Mm? Pero siempre son relaciones sociales, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Sí. Entonces, sucede todas esas cosas, te sientes algo mal, entonces hay que deducir que tienes un, pro un problema emocional, o por tus relaciones, lo digo por un campo sí. concreto y por poner un ejemplo. sí es decir, todas tus subvenciones es sensación física y mental. ¿Tengo que evaluar toda mi alimentación, por ejemplo? ¿Tengo A que analizar toda mi alimentación? A ver, la alimentación te da pistas sobre los problemas que puedes tener. ¿Bien? Hablábamos en, en la clase de enfermedades psicosomáticas de lo que son las simbologías y cómo las maneja el cuerpo. Y hablábamos de alergias. Por ejemplo, cuando teníamos problemas con el trigo, con el pan, o teníamos problemas con la leche, ¿bien? simbólicamente eso estaba muy claro. Si tengo problemas con el pan tiene que ver con problemas en la familia, o en la leche puede tener problemas con mi madre o con la figura materna. Claro, pero eso lo heredas que pones de las alergias sí. son alergias que aparecen en niños muy pequeños claro. con lo cual es muy difícil que, con, que sean capaces de entender su situación física y emocional claro por eso necesitábamos un elemento que se descarta normalmente yo heredo información emocional yo heredo información emocional de mis padres por supuesto y de mis antepasados y esa herencia el camino más sencillo es a través de los genes y ahí de nuevo chocamos con otro dogma de la biología. Dogma. ¿eh? Y además tiene ese nombre, dogma de la biología molecular. Muy fuerte en ciencia, llamar dogma algo. Que es, los genes no se cambian. Los seres vivos no tienen capacidad para cambiar sus propios genes. Eso es falso. Totalmente falso. Porque si no fuese así, necesitaríamos un dios externo. Y es muy gracioso que los que se llaman ateos luego defienden el dogma de que los seres vivos no pueden modificarse a sí mismos. Siempre es algo externo. No, los seres vivos se modifican a sí mismos, tienen esa capacidad y tienen la capacidad de evolucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nacemos no nacemos limpios, traemos información. Que por supuesto es maravilloso porque no tengo que aprender de cero muchísimas cosas. ¿Eh? Mi cuerpo ya sabe cómo funcionar y es un cuerpo muy complejo. Y trae determinados patrones emocionales que ya le condicionan a reaccionar de una manera determinada. Y esa información se guardó porque el cerebro de alguno de los antepasados dijo: Esta información es muy importante, se la paso a mis nuevas generaciones para que la tengan ahí guardada y puedan reaccionar rápido. Lo que se llaman enfermedades genéticas. Pueden ser las enfermedades genéticas. ¿Bien? O pueden ser simplemente predisposiciones. Sí, que se desarrollan o no, no según el médico. Exactamente. Bien. Entonces, esos niños que nacen ya con esos problemas, lo que habría que ver es, vale, pues que ha vivido la madre durante su gestación y qué han vivido los antepasados relacionados relacionado con ese problema. Ejemplo, si una madre está teniendo un montón de problemas. Durante la gestación, con su propia madre o con la suegra, pues puede ser que el niño sea intolerante a la lactosa. ¿Bien? O si la rechazan dentro de la familia, pues el tema del pan puede aparecer muy fácilmente. Entonces el niño es celíaco. ¿Bien? Bueno, pues al unir toda esta información, lo que vemos es que lo que estamos proponiendo es lo que tradicionalmente se ha llamado el camino espiritual. Es un camino de transformación interna para llegar a la felicidad, a la paz o el nombre que tú quieras. ¿Bien? Y esta propuesta lo que hace es unificar cosas. Es decir, para llegar a esa felicidad tienes que hacer consciente cómo te sientes físicamente. No es un camino solo de huir de determinadas eh, partes de mí que me hacen sentir mal, de mi emocionalidad, de mis pensamientos, de mi familia. No es un camino de irte a la montaña, es un camino de quedarte en tu sociedad, hacerte consciente de cuáles son tus programas emocionales e irlos liberando. Y según me voy liberando yo de esos programas, mi cambio genera un cambio en los que tengo alrededor. Y se va transmitiendo. Es un poco como una infección. Primero me infecto yo y luego voy transmitiéndola a los demás. Pero para conseguirlo había que practicar. Bueno, lo que comentábamos. Primero a tener en cuenta es que mis problemas provienen de esa represión emocional, de esos programas que tengo yo ya guardados dentro, pero que mis programas emocionales tienen una programación, y esa programación puede venir heredada de mis antepasados, la puedo obtener en mis primeros meses de vida, hasta los tres años, pero también incluye mi gestación, Después, en la infancia, también teníamos otra etapa muy crítica para el desarrollo de la persona y, por último, tenemos las vivencias ya de edad adulta. Pues todo eso tendríamos que tratarlo para generar cambios profundos. Necesitamos eliminar toda esa programación. ¿Cómo lo conseguíamos? Bueno, pues teníamos diferentes maneras de hacerlo. Por un lado, teníamos el tratamiento global, que era la receta, que era simplemente escribir en un papel cuál es mi problema, ir puntuando cuánto me preocupa o cuánto me estresa y hacer las respiraciones y llevarlo a cero. Ya sabíamos que este era un proceso largo, que hay que ser constante, que no hay que decaer y se pueden conseguir cambios profundos. ¿Bien? Pero una manera más rápida era hacer tratamientos específicos. En vez de decir tengo poca autoestima, puedo hacer un tratamiento específico de no me atrevo a hablar en público. Eso está dentro de no tengo autoestima, pero es algo que puedo ver el cambio mucho más rápido. También había diferentes maneras de trabajar ese tema específico. Uno es tratando los síntomas. Tratar los síntomas era yo me imagino que estoy delante de un público y observo mi cuerpo. Y empiezo a liberar todas las tensiones que vayan apareciendo en mi cuerpo. Me imagino hablando de nuevo, me hago consciente de que ha cambiado y sigo liberando todas las tensiones. ¿Bien? Y sigo en ese juego de imaginar hasta que esté en calma. ¿Bien? Solo con eso también puedo conseguir cambios muy importantes. Pero, si queremos ser más... Eh, concienzudos, lo que nos interesa es desactivar los biochoques, es decir, intentar encontrar los recuerdos que han ido programando mi reacción actual que no me deja hablar en público. ¿Bien? Porque esos biochoques, esos recuerdos, me sirven para comprobar hasta dónde he profundizado en esa sanación. Vimos técnicas para encontrar los recuerdos, vimos que había técnicas de ciclos celulares, es decir, que mi cerebro crea como ciclos de vida y entonces me va repitiendo todo lo que tengo en conflicto en momentos pasados. Y también teníamos la técnica de la línea del tiempo, que nos permitía ir sacando del subconsciente pues, las marquitas de las diferentes, eh, diferentes vivencias asociadas o que programan un conflicto. Cada una de esas la podemos trabajar a fondo con el proceso en profundidad que vamos a ver ahora. ¿Bien? Si trabajábamos solo la última vivencia, lo que llamamos conflicto desencadenante, lo que conseguimos es que nuestros síntomas bajen. Si trabajamos todos los programantes, incluidos los heredados, nos deshacemos totalmente de los patrones y cuando te deshaces de un patrón aparece como por arte de magia un cambio radical en tu exterior no se vuelven a dar determinadas situaciones no sabes por qué pero ya no se vuelven a dar cuando eliminas por ejemplo una fobia a algún animal antes los veías por todas partes y a partir de lo que eliminas esa fobia no vuelves a verlos Bueno, pues para trabajar cada uno de esos recuerdos teníamos un proceso bastante concienzudo. La primera parte era ponernos en contacto con el recuerdo, eso sí, despacito, paso a paso y emoción a emoción, no tirarnos a la piscina. ¿Bien? La segunda parte era ir avanzando en ese recuerdo como si fuese la escena de una película y en cuanto contacte con una tensión emocional, aparezca algo en mi cuerpo, paro... Llevo la atención al cuerpo, descargo todo y cuando llegue a cero, voy avanzando en la película. ¿Cuando soy capaz de hacer eso? Pues normalmente se dice que habría superado el problema. Pero lo que he hecho es simplemente eliminar la punta del iceberg, lo que yo no puedo controlar. O más bien, lo que mis defensas subconscientes no controlan, porque es demasiado intenso. Si quiero deshacerme de todo el resto del iceberg que es lo que todavía me programa, tengo que empezar a trabajar de otra manera. Primero me fijo en las caras de los personajes. Las caras me van a indicar qué información emocional todavía está en mi cerebro, porque está plasmada en esa cara. Si voy liberando, las caras cambian hasta llegar a la paz. Bien, acabo con eso, con todas las caras de todos los personajes. Y me voy a la parte de exagerar la película. Empiezo a hablar con los personajes acusándoles, diciéndoles qué me han hecho mal, qué consecuencias ha tenido eso, cómo me hicieron sentir. Y lo que me interesa de ese diálogo es qué reacciones emocionales va teniendo mi cuerpo. El diálogo es la excusa para acceder a la emoción. Una vez vacío todas las emociones, ya no tengo nada que decir, me quedo en calma. ¿Bien? No hay sufrimiento que justifique decir nada. Luego, esa fase ya se habría acabado. ¿Bien? La siguiente fase es encontrar las carencias. Y entonces volvemos a hablar con los personajes preguntándoles qué necesitan. ¿Bien? Cada vez que preguntamos un qué necesitas, puede haber una respuesta. Y detrás de esa respuesta siempre hay una carga emocional. Si no hay emoción, no hay respuesta. El personaje se quedaría en calma y sin hablar. ¿Bien? Pues ese es otro proceso que nos ayuda a liberarnos de todas esas carencias. Y el penúltimo paso es meternos con la culpa y las deudas. En este caso, si antes acusábamos a los demás de que nos habían hecho cosas muy malas, le damos la vuelta a la tortilla y pedimos perdón por lo que les hemos obligado a hacer. Con eso, logramos activar las culpas irracionales, esas que nos quedan de pequeños cuando les pasa algo malo a otra persona porque hemos pensado, ojalá te caigas y se cae. Empezamos a vaciar todas esas culpas, también empezamos a vaciar las deudas utilizando el agradecimiento, gracias por lo que has hecho por mí y una vez soltamos todo eso podemos proceder a la integración le decimos a cada uno de los personajes fúndete en mí y estaremos juntos para siempre esa es la manera de sentir que todo personaje está con nosotros no perdemos nada esto es fundamental sobre todo en los duelos ¿Bien? y ser capaz de hacer eso significa ...que no hay dolor en mí, porque ¿cómo me voy a quedar con alguien que me genera dolor para toda la vida? Luego también es la prueba de que ya hemos soltado todo o casi todo lo importante. ¿Bien? Y lo último que nos quedaría es, cuando acabamos todo ese proceso, hacernos la pregunta. ¿Cambiaría algo de lo que pasó? Si no hay carga emo emocional asociada a ese recuerdo... La respuesta es no, porque me da igual. Si no hay carga emocional, no tiene interés para mi cerebro. Si quisiera cambiar algo, significa que todavía hay una parte de mí que está sintiéndose mal por eso específico. Entonces, quiere decir que me he dejado algo y que tengo que aplicar de nuevo el proceso para soltar eso también. Como veis, es un proceso que puede ser bastante largo, pero es que las programaciones pueden ser muchas. Podemos tener muchas vivencias de nuestra vida o incluso muchas vivencias heredadas que nos condicionan a actuar de una manera, a reaccionar de una manera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debemos afrontar o intentar entrar en, en este proceso? Pues diciendo, mira, cada paso que doy es algo que he ganado. Porque es una emoción y una tensión que he liberado, un estrés que he rebajado y mi cuerpo va a estar mejor, mi mente va a estar mejor. ¿Que no es el 100%? No, pero estoy avanzando. Entonces es aprender a valorar cada pequeño paso que doy. Esto como si quieres hacer una carrera, pues una carrera te llevará por cinco años de estudiar o los que sean. No tienes la idea de el primer día ya me lo sé todo y hago el examen final. Es todo lo mismo. Es un proceso en el que estás sanando tu vida. Entonces, en cinco minutos, en un día, en un mes, sanar toda tu vida, pues puede ser muy complicado. Date tiempo y disfruta de los cambios. De cada cosa nueva que puedes hacer. Bien, pues todo esto incluso lo podíamos aplicar a conseguir objetivos. Porque para conseguir objetivos siempre recorremos el mismo camino. Lo primero que hacemos es definir qué quiero. Y para definir qué quiero tengo que tener autoconsciencia. Y fijaos que es lo mismo que necesitábamos para tener buenas relaciones. Entonces aplicaríamos las mismas eh, ...herramientas para resolver ese problema de no sé lo que quiero. ¿Vale? Pues cómo te hace sentir, relájate... ...y poco a poco tu mente va teniendo cada vez más claro qué quiere. Siguiente paso, el bloqueo emocional. Vale, ya tengo claro qué quiero, pero siento que no puedo hacerlo, que soy incapaz, que es que yo no valgo... ...que... bien, pues vuelvo a hacerme consciente de todas esas emociones... ...intento enlazar todo eso a los recuerdos... ...que me programan a reaccionar de esa manera y voy sanando todo eso. Una vez elimine toda esa carga emocional, este bloqueo desaparece. Pues lo siguiente es el bloqueo creativo. Bien, siento ya que soy capaz de hacerlo, pero es que no, no me viene como. Bien, lo mismo es que tengo que quitarme filtros mentales y observar esa realidad de una manera diferente... Pero claro, si mis filtros mentales me dicen, solo es posible esto, no encuentro la solución. Pues tengo de nuevo que hacerme consciente. ¿Qué pasaría si las cosas pudiesen ser de otra manera? Y explorar un poco, incluso poníamos un ejercicio, ¿no? El de las vacas sagradas. El cómo puedo conseguir mi objetivo si esto que considero imprescindible no lo tengo bueno pues si ahí me bloqueo de nuevo empiezo a aplicar la relajación descargo toda la tensión y poco a poco mi mente empieza a ampliarse elimina los filtros y aparecen opciones nuevas siempre y por último una vez eliminamos todo eso nos quedaría mantener la motivación pero es que si te has quitado todos los bloqueos emocionales y todos los bloqueos creativos, ¿qué motivación necesitas? Y es que vas a disfrutar totalmente del proceso. Porque estás todos los días con ideas nuevas, sintiéndote que lo puedes llevar a cabo. Pues es que estás totalmente enganchado a ese objetivo. Con lo que te resultaría muy fácil llegar. ¿Eh? Bueno, pues... Conclusiones. Después de ver y analizar todo el, toda esa hipótesis de la que partíamos pues ya casi podemos afirmar que sí que podemos ser felices porque somos libres es decir podemos modificar en nuestra vida todo aquello que no queramos podemos sacarlo de nuestra vida y que no se repita pero necesitamos tener ese conocimiento de cómo funciona el exterior y cómo funciona mi interior. Y necesitamos también esas herramientas de transformación. Cómo logro quitarme esos patrones que me hacen pensar, actuar, atraer determinadas situaciones a mi vida. Bueno, pues la pregunta que hacíamos al final ya era, ¿qué nos queda por hacer? Pues ponernos en marcha practicar y disfrutar de, de todos esos cambios y a saber qué podemos conseguir. ¿bien? Porque esa es otra de las cosas. Cuando yo hago cambios profundos, me transformo en una persona tan diferente que desde mi estado actual no puedo saber cómo actuaré, ni cómo pensaré, ni qué seré capaz de hacer. Luego, eso es lo bonito. Cada vez que me transformo, me permito vivir una película nueva. No es un remake. No es la misma película de antes, pero yo soy otro personaje. Un poquito mejor. No, no, es una película nueva. No sé qué va a pasar. Y eso, pues es bastante ilusionante, ¿no? Muy bien, pues... Esto era el curso, y lo que nos queda es... ...la evaluación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sugerencias, dudas... ...cuestiones... No pues adelante. <risa> la pregunta final... ...¿qué nos de para el futuro? Pero yo no lo veo claro... ...solamente por un cambio emocional. Uh -huh. Quiero decir que el futuro... ...le tenemos... ...tan, tan inestable con esto con otra cosa claro que quizá con estas cosas yo creo que con tantas posibilidades todavía puede ser peor porque a la hora de elegir sí somos libres sí pero el estar no sé cómo decir no seguros o insegures ante las decisiones al haber mucha todavía es mucho más mira la pregunta cuando tienes dos, dices, bueno, pues esta, dos". claro pero cuando te ponen unos sin límites pues es que te mareas, por lo menos yo. Es que la pregunta que haces, de hecho es una pregunta muy profunda. Que en, en las tradiciones religiosas se responde a través de la fe. Vamos al fiel, bueno. No, no, mira, es que es tan importante que lo que te están diciendo en una tradición religiosa realmente es... Cuando generes tu cambio interior y llegues a amar a los demás, fíjate qué pedazo de cambio tienes que hacer para llegar a hacer eso, es decir, lo que yo os acabo de contar. Porque cuando vacías toda esa programación te quedas en el estado de paz, y en el estado de paz amas a todo el mundo. ¿Bien? Cuando llegues ahí, entonces vendrá el reino, es decir, el paraíso tendrás en la vida. Y la gente que va a decir, claro, claro, Sí. ¿Y entonces qué le responden? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe en que el mañana será mejor que hoy. Porque eso, desde tu estado, jamás lo vas a poder percibir, porque tú estás en el estado de carencia, en el estado de sufrimiento. Y cuando proyectas el futuro, tu mente no es libre. Tu mente solo es capaz de proyectar aquello con, la que, con lo que está programada. Y está programada con la carencia y el sufrimiento. Luego no es capaz de ver lo bueno que puede venir. Por eso hay que tener fe. Hay que estar, vaciar los miedos a ese futuro y una vez tengas confianza en eso, dar pasos es muy fácil. Pero más que miedo en el futuro tienes que tener confianza en ti mismo. Claro, pero es que la confianza en ti mismo la consigues en la transformación. O sea, en el fondo, o empiezas en el camino de transformación o verlo desde fuera... ...no te da confianza. Porque desde fuera tienes todos tus miedos intactos. Y salvo que te pongas a caminar y empieces a soltarlos... ...no vas notando que eso es posible. O sea que cuando quieres un cambio es que tienes miedo. Claro. Hombre, cuando quieres un cambio... ...es que no estás conforme con lo que estás viviendo. Hay algo que te hace sentir mal. A ver, en este caso es lo que nos comentaba la compañera, cuando lo aplicas y lo ves, pues entonces ya es como que te convences más, pero aún así no te convences del todo. Yo solo quiero decir que en esto de la emoción, me recuerda un verso que no sé si es de Lorca, no me acuerdo de quién es, pero me parece que es una situación emocional muy profunda, ¿Sí? que dice tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera. Camino de cualquier calle. El, el conocimiento, la emoción, el futuro, creo que está en esta poesía entera. Mm -hmm. Sí, sí. Además es la emoción total y absoluta de cómo cambia la situación. La, la percepción del mundo. Y entonces, a través de la calle. Mm -hmm. Sí. Claro, me parece que, como todo poeta, es profundo. Mm -hmm. Sí, sí. Solamente quería comentar esto con, mm. con las emociones. Sí. O sea, según. ¿Cómo interpreto yo ese poema? Sería, cuando yo dejo de aferrarme a lo que conozco, a, a mí, ¿A, ti? a mi calle, es decir, que, es lo, que es, es lo mío, es donde yo me encuentro cómodo. Es tu calle. Sí, pero cuando yo dejo de aferrarme a eso, esa calle se transforma en cualquier calle. Mm. Es decir, todo me vale, mm. todo está bien y todo me lleva a otro mundo en el que hay más calles que me llevan a más mundos. Pero primero tengo que soltar, eso es lo que me obliga a agarrarme a mi calle, a lo mío. Bien, ese, ese es el camino de transformación. Eso de tu calle ya no es tu calle. Claro, la, la de todos, y eso, ¿por qué tiene que ser mío? Bien, el, el, la necesidad de poseer, de tener una propiedad, se basa en, en el miedo a la, a la carencia. Entonces, si yo me quito ese miedo, necesito que sea mi calle, si esto va a estar aquí mañana. Pero necesitamos ese, esa transformación interna para poder ver las cosas de otra manera. Sí, mira, yo, vamos, ver, el resumen que veo de, de lo que tú has planteado, es que pones al hombre como elemento determinante de su propio destino. Sí. Consciente o inconscientemente. Claro, ser consciente de esto es muy fuerte sí. y puede generar muchísimo estrés. Sí. Depende de la edad, depende de los condicionantes en los que se haya hecho uno conciencia de eso. Pero claro, hay que partir de que eh, claro, todo el mundo habla del espacio de confort, como si sí. fuera un espacio externo, que si la casa, que si la familia, que si no sé qué. El espacio sí. de confort no es más que uno mismo. Sí, sí, claro, claro. En mi yo. Sí. Claro, y cargarme a mi yo, porque para para, para diluirme en, en, en lo demás, en la naturaleza y en todo lo que existe, me tengo que cargar mi yo. Cuando llevo 80, 30, 45 o 60 años diciendo yo, yo, yo, yo, yo. Sí. Entonces es como muy fuerte. Claro pero es muy fuerte, en el fondo es un cambio de, de mentalidad. No, no, si yo te entiendo. Y la otra pregunta, de sí, que me, que me sí, gustaría perdona. es, ¿qué, ¿qué es lo que te ha llevado a ti pasando por la física, por, mm. la, por la, vamos, si quieres... Informática, estallar, todo, sí. Por la, por la informática mm. y por todo, a estar hoy aquí, y mm -hmm. hablando de todo esto, ¿no? <risas> Gracias por la pregunta. A ver... La primera pregunta, a mí me resulta curiosa porque cuando somos pequeños queremos cambiar continuamente, ¿no? Queremos ser mayores, descubrir otra cosa y cuando ya tenga tantos, haré no sé qué y cuando tenga tantos, haré no sé cuánto y resulta que llegamos a otro momento en el que no queremos movernos del sitio, ya no queremos cambiar, no queremos ser otra cosa. ¿No? Por eso te decía que era un cambio de mentalidad, pero pero ya no en, en una visión profunda, sino qué ha pasado en nosotros para de cuando somos pequeños que queremos cambiar a como somos adultos que no queremos cambiar nada. ¿Cuál ha sido la transformación? La domesticación. Sí. Para mí son las leches, o sea, cada uno de esos deseos y sueños que se ha frustrado. ¿Bien? Porque tú quieres ser mayor para que cuando llegas ahí y no hay nada de ese para, ¿cómo te sientes? Y vas acumulando frustraciones y llega un momento en que dices, no me quiero sentir frustrado otra vez, aquí me quedo, es peor. ...soñar, e intentarlo y fracasar... ...que quedarme aquí. Claro, pero si sigues el camino... ...llega un momento en que es muy curioso... ...que o no te entiende nadie... ...o todo el mundo te quiere mucho... ...pero te odia horrores... ...no sé, es como te dan palos por todos los lados... ...porque es lógico, depende cómo te los tomes... Porque... Sí, porque es que el problema del camino... ...es que te va a hacer consciente de todo lo que hay en ti... ...y hay un montón de cosas que ni conoces... ...que ni conoces... Bien, y de ahí el, el típico aforismo de, de este tipo de enseñanzas, ¿no? que es el tu exterior es un reflejo de tu interior. Entonces, aquella persona que me cae fatal y que la bofetearía, es parte de mí. Y yo tengo una parte así que intento ocultar porque si no me bofetearía a mí mismo. Claro, y cuando haces espejo de muchas cosas... Uh -huh. Te encuentras con que hay catarsis hacia ti de todas partes, es decir, claro. te dan leche por todos los sitios. Claro, por eso porque necesitas se unas herramientas eficaces para hacer esa transformación, porque si no te quedas en el camino. O sea, como la hagas solo con la parte conceptual, sufrimiento continuo. Porque en el fondo tú mismo te estás intentando convencer. ¿Bien? Estás desde la parte intelectual... Diciendo, venga, este es el camino, esto me va a llevar a la felicidad, pero todos tus miedos y todas las dudas emocionales siguen ahí. Por eso te dedicas a repetírselo a los demás siendo un plasta, porque te intentas convencer a ti, pero no te vas a convencer hasta que no sueltas tu sensación de duda. Bien. Eso te lo cuento de primera mano porque es el proceso que vives cuando te metes en esto. ¿No? De primeras es lo que has descubierto y venga, a contárselo a todo Dios. Pero claro, lo cuentas sin convencimiento. Es como que has tenido la intuición de que esto es importante, pero todavía no está asentado, porque tienes muchas dudas. Y cuando lo cuentas, ¿qué recibes del exterior? Por eso es muy curioso. Hay seguimiento el estilo Grant, el estilo de estilo Forrest Grant, de estilo Jesús de Nazaret, que claro, este señor decía, ser perfecto como mi padre y yo lo somos. Es decir, el, el, el tío no, no, no negaba a nadie que pudiera cualquiera llegar a donde él había llegado. Sí, sí. Pero claro, es más fácil poner a un Dios, ponerlo en el altar, crear todo lo que se ha creado, que seguir sus vivencias viviéndolo tú, claro. Claro. Hombre, es que... El señor... eso en todas las religiones, no claro. es eso. Pero es que estos señores que abren una vía espiritual, en el fondo es que han tenido años y años y años de trabajo interno. Es decir, al Señor Jesús pues se le hizo una educación desde niño, para llegar a los 30 años a estar preparado. Eso mínimo son 20 años de preparación. Buda tuvo sus 7 años de silencio esto, más luego otro montón. O sea, es un trabajo profundo que tienes que hacer. Porque tienes que hacer consciente muchísimas cosas que no quieres ver. Y claro, pues o tienes herramientas buenas que te faciliten el proceso, o tienes que tener un carácter ya bastante preparado para poder avanzar. Que no que no tengas muchas de esas vivencias de frustración en, en tu pasado, entonces puedes ir a, pues tomando pasos importantes. Sí sí sí. Y bueno, y cómo llegué yo aquí, pues yo creo que llegué cuando un día me di cuenta de que en el trabajo había conseguido ya como algo muy importante y me duró la felicidad un minuto pero literal un minuto y dije ¿cómo? te lo estás currando y tal para conseguir tu objetivo y cuando llegas no es nada esto no tiene sentido claro emocionalmente o sea, a ver, todos hacemos las cosas para sentirnos de una manera, ¿no? El sentirte el orgullo, el bienestar, la confianza, yo qué sé, ¿no? La seguridad de haber obtenido ese puesto. No estaba satisfecho. Claro. Es la sensación que, tú, que esperabas, que, que lo mismo ni tenía claro que esperaba, ¿no? Pero sé que no la tenía. Y entonces... Sueño, ¿Habías llegado a un nivel de, de, de profesionalmente? Sí, sí. Claro, había llegado a ese nivel de profesión, nivel de ingresos y tal, que, di que yo tenía la idea de cuando llegué a esto ya tengo la vida resuelta. Un minuto me duró la alegría. Como que dije, sí, ya la tengo tal. ¿Y ahora qué? Y ya. No. Entonces dices. Vendió Ferrari? Claro. Entonces, esto es que, vamos, si, si tengo que. Y pues empezar a buscar mmm, cómo conseguir volver a contactar con mis emociones. Bien, porque yo había desarrollado un maravilloso sistema de racionalización. ¿no? Eh, mi padre es psicopedagogo, corriente cognitivo-conductual, vamos, yo la racionalización la tenía trillada. Entonces, a mí el malestar me duraba dos minutos, pero el bienestar ya estaba comprobando que también me duraba dos minutos. Entonces es, ¿para qué vas a vivir una vida plana? ¿No? Entonces, ahí empezó un proceso como de volver a contactar con eh, tu emocionalidad. Con, contigo mismo, porque si no, casi como que lo que vives es una coraza. No hay más. Y también por casualidad pues me acordé de una chica con la que salí una vez que me comentó no sé qué y entonces dije, bueno, pues vamos a probar por aquí. Y empezamos por ahí y, y luego ya vas enlazando caminos y vas adquiriendo conocimiento. Y en mi caso lo bueno que tenía toda esa fase anterior de, de la física y, y la informática era que todo este conocimiento que está... Como muy, ¿cómo diría? Muy disperso, no tiene una coherencia. ¿Bien? Pues claro, cuando yo entro ahí es. Uf, a ver, si sí, parece bonito, pero es que esto no encaja con esto, o esto nuevo que me cuentas niega esto que me has contado al principio. Mmm, aquí hay algo que no casa. ¿Bien? Y entonces, ir viendo muchas cosas, lo que sí te permite es ver qué es lo común en todo. Lo que se va manteniendo. Y lo que no se mantenga en cinco técnicas diferentes, pues lo quitas. Porque si tengo que aquí hacer un baile y aquí hacer un cántico, y los dos me están dando el mismo resultado, pues ni el baile ni el cántico. ¿Qué es lo que estoy haciendo común en los dos? Ah, que me estoy centrando en el cuerpo. Vale, pues entonces ya tenemos otra cosa. vale Y de ahí pues llegamos a donde estamos. Es que no sé lo que me pasa, bueno sí, me pasa la pila, la pila de años que tengo, <risa> eh, que la autointrospección es muy difícil, porque además siempre te vas, te sí. intentas conocer, aparte que estoy de acuerdo contigo, sí. que ni siquiera físicamente nos, nos educa, porque a sí. mí cuando voy al dentista y dice, qué, qué muela le duele, si yo tengo una, clara, una idea clara de mi cuerpo diría, o la segunda o la tercera, pero es que no sé si me duele la de arriba o la de abajo. Sí. Sí, sí. Y eso me pasa. ¿Y dónde pasa a ¿Y dónde le duele? Aquí. Pero no mm. sabes si es si, si el estómago. Vamos, bueno, es el claro. caso. A lo mejor sí, los sí. demás se conocen sí, sí, mucho. Sí. Porque tampoco me han educado a valorar mi cuerpo. Mm. Pero mi cuerpo, en mi educación no tenía demasiada importancia. No sí. sé pues, en la de los demás. Por lo tanto, el psiquismo siempre quedaba fuera de lugar. Mm. Y a mí una cosa que me ha encantado es enseñar, sí. cuando dices conseguir algo. Yo sí. conseguí las oposiciones y fui feliz, porque me dio la impresión que yo todo lo que había acumulado y que podía transmitir, se me daba una oportunidad, uh -huh. Bien, cosa entonces que de genial. otra manera no hubiera podido. Claro. Entonces yo he sido feliz enseñando inglés a niños de tres años, que enseñando literatura a gente de 16 uh -huh porque solamente el hecho de que avanzara, de que su mente tuviera una posibilidad más, sí. no sé si lo mío era lógico o era emocional o puede echar las dos cosas. Sí sí, las dos cosas. Y al último día, última final, estuve en, por eso de que hace que los niños te cansan un poco, me metí en la administración a ver lo que pasaba o lo que hacían y echaba de menos el aula. Claro. Ya estaba a punto de jubilarme y ya dije, bueno, pues terminaré aquí mi carrera. Pero la última fue como que administrativamente había conseguido un puesto, entre comillas, mejor. sí Pero yo cada vez que veía a un niño aprendiendo a leer. ¿sí? Claro, claro. Pues entonces ya ves tú la importancia de la parte emocional. Lo que te llena es cómo te sientes. Sí, sí. Es que he enseñado de todo. Yo creo claro. que menos informática. Eso lo he tenido que aprender y más sí, sí. Porque nunca sé dónde poner el duro. Es mucho para mí Pero bueno, lo mínimo de una informática lo he entendido, lo he usado Pero que no sería yo capaz de enseñar eso Literatura me encanta, las matemáticas me encantan. Lo que no me he quedado es con la pregunta Sí, emocionalmente, se sí. puede conseguir cuando se encuentra el objetivo, y como ejemplo, no te encuentras vacío, sino al contrario, claro. consigues un mundo de posibilidades claro. entonces, si es mi caso particular, sí. es un caso general que el consiguiendo objetivo sí. se, te, se te ponga el mundo con más posibilidades que las que tenías. Claro, porque eso es, es coherente, es decir, tu objetivo era coherente con tus sensaciones. Bien. Y lo que te llenaba era esa interacción con los, con los niños. ¿Vale? Eh, en mi caso, está claro que no era coherente. Claro. Y en el fondo, a ver, tener una posesión o, o unos ingresos te dará más seguridad o más tranquilidad, pero no te está generando una, una sensación de enriquecimiento interno. De, pues mira, si yo trabajo con los chavales y veo cómo crecen y veo que disfrutan con lo que yo les enseño, pues eso es como que, uff, te da, te da una buena sensación, ¿no? Entonces... En la ahí. Claro, no, no, eso está claro, pero eso es la parte de base, es decir, lo de la pirámide de Maslow, de cómo llego a la autorrealización, lo del dinero está aquí abajo. Es decir, si tengo cubiertas mis necesidades básicas, que cada uno tendrá su idea de necesidad básica, si tengo cubierto eso, sobre eso es donde construyo mi satisfacción. ¿Bien? Pero eso no es satisfacción, eso es simplemente malestar, si no puedo tener eso cubierto. ¿Bien? Entonces la satisfacción es a partir de ahí, ¿qué me enriquece, qué me permite a mí... Sentir que cada día eh, experimento algo nuevo o, o consigo algo diferente. Ese sería sería el punto. Sí. Micro, micro. Ah, gracias. Mira, eh, cuando hablábamos de situaciones traumáticas, yo creo que fue en la segunda sesión sí. más o menos, dijiste, es que se me ha olvidado, eh, cuando una persona en su niñez sufre... Eh, estas tres situaciones, es muy difícil de recuperarse emocionalmente y en su madurez las va a arrastrar, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué eran esas sí. tres situaciones. vale. Eso creo que estaba relacionado con el tema de las vivencias adversas en la infancia. Sí. sí. Vale. Esas son eh, situaciones... Eh, eso viene de, de un estudio que se hace las situaciones están tabuladas, son como, no sé si 10 o 15 pero que te incluyen abusos, ya sean sexuales, físicos o mentales, eh, padres que, que son encarcelados, divorcios, eh, niños sin atención, accidentes, bien, ese tipo de cosas que son vivencias comunes pero que diríamos que son muy fuertes para que las viva un niño. Pues cuando acumulas tres de esas, ya los efectos son muy potentes en, en todo el desarrollo del niño, cognitivo, conductual, emocional y, y de salud. Bien. Una de las cosas que concluían era que las personas que tenían, pues eso, tres, no sé si eran tres o cinco o más, que vivían 20 años menos de media, porque su salud o, o las situaciones en las que se metían. Debido a su, a su manera de, de ver la vida, pues les llevaba al riesgo. ¿Nada? Pues ahí, y es que estamos ahora en la evaluación. Sí, sí, sí. Ni nadie te hemos evaluado hasta ahora. A mí sí me gustaría que todo el mundo que está aquí pudiera decir que le ha representado el curso. A mí me ha encantado, creo uh -huh. que eres una persona muy honesta muy coherente, y además que, que desde el principio planteas no te creas nada de lo que yo te digo, es decir, sigue tu intuición y créete a ti mismo, uh -huh. en el sentido de investiga, experimenta y tal, todo lo contrario que nos dicen anoche y que nos van a decir hoy, sí. a mí porque yo soy el mejor y además del que más, tal, sí. ahí hay que seguir también las intuiciones. Sí, sí. Y entonces pues me parece fa fabuloso el, el, el seminario, vamos uh -huh hice psicología, pero también conductual, y, ¿por qué no ejerce? Y dije, bueno, lo que le pasaba a esta compañera, pues tenía mi sitio, tenía mi, mi, mi pan y, y además a la psicología que yo me hubiese dedicado no era para integrar a las personas en la sociedad, sino todo lo contrario, sí. para desintegrar la sociedad porque ya vemos lo que hace, ¿no? Y entonces, pues bueno, me parece una visión muy, muy coherente y además muy muy ligada al razonamiento para poder intuir por dónde pueden ir las cosas, entonces, no sé, te doy la enhorabuena y, y un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo pues, tengo, yo si también. queréis hacer la ronda, perfecto por mí. Yo también, a mí la verdad que me, me ha encantado el curso, pero sobre todo, sobre todo, porque yo he hecho muchos cursos sobre estos, de psicología y tal, porque soy una persona, yo he estudiado económicas, soy de las personas que mi padre, mi madre no trabajaba, mi padre era profesor también, pero en un colegio privado, la inestabilidad de tener un sueldo y tal. Yo siempre es una persona que, que me han educado en el esfuerzo, en conseguir objetivos. Entonces, bueno, yo me hice mi carrera, tenía súper claro que quería una posición, porque yo no quería ser multimillonaria ni meterme en unas inversiones estupendas. Yo sí. quería tener una seguridad y una estabilidad económica que me permitiese tener una familia, dedicarme a mis hijos, tener una estabilidad que yo creía que era emocional sí. y que era bien. Evidentemente lo conseguí. O sea, uh -huh. yo con 23 años ya tenía... Mi trabajo en la administración general tenía un buen pu ascendí bastante sí. tuve una familia tuve unas hijas y después de mucho tiempo de mucho tiempo o sea yo sí fui feliz en ese aspecto pero uh -huh. no conseguí mi mayor error y mi mayor es que no he sido educada en las emociones uh -huh entonces yo he tenido un fracaso bueno a ver no es que mi vida haya sido un fracaso porque sí. Jolín, he conseguido muchos objetivos unas hijas que son estupendas que, que tienen son muy eh, tienen muchos valores eh, sociales y, y bueno y económicamente tengo bien una estabilidad sí. pero mi vida hubiese sido eh, mucho más enriquecedora. Si sí. yo hubiese tenido desde pequeña una educación emocional. Claro. Entonces, yo no solo he enseñado a mis hijas, ni durante uh -huh. el embarazo, ni ahora, y mis hijas tienen ahora 25 años, y, y bueno, porque yo no he sido educada y no he sabido hacerlo. Y entonces, sí. tengo unos déficits Tremendos, uh -huh. tremendos en eso. Entonces, eh, me encanta este curso, primero, porque de todos los que he hecho, que los demás tenía mucha teoría, yo puedo poner, no he hecho psicología, he hecho económica, pero podría poner este despacho lleno de titulitos por ahí. He mejorado algunas cosas, algunos aspectos, pero yo sigo teniendo muchos déficits, sobre todo por el tema del inconsciente. Uh -huh. Porque yo he sido capaz, y cuando soy consciente estoy tranquila, uh -huh. pues con esas técnicas tarla pero mi inconsciente, mis sueños mi, mi tal. Y bueno, tu curso me ha dado una visión diferente uh -huh. y sobre todo me ha encantado porque me ha hecho todo el rato estar cuestionándome todo lo que has dicho. Es decir, yo he tenido una prácticamente, bueno, no te digo, del cien pero una atención a lo mejor de más del 80% sí. que en otros cursos pues a lo mejor no. Y es porque eh, tú te plantabas cuestiones que son fundamentales, que te hacen, como decía el compañero, analizar que lo que eh, dices, eh, jo, que todo lo que tú estás viviendo es es cuestionable, es... y entonces, bueno, pues la verdad que me ha encantado. Lo sí. que sí que me gustaría es que, Jolín, esto que estamos aquí, que somos la gente que realmente yo creo que nos interesa uh -huh. el tema, sí. porque por eso estamos, y no, no estaríamos aquí, estaríamos <risa> en otro sitio, tenemos sí. una idea media bastante ya avanzada. Sí. Entonces, lo que es una pena, porque evidentemente yo ahora lo estoy intentando sí. y, y espero que, que tenga muchas posibilidades a partir de que acabe mi vida de sí. poderlo cuestionar. Pero lo fundamental es cuestionarlo a niños de tres años. Y no sí. solo de tres años, a mujeres embarazadas, sí. a niños recién nacidos. Sí. Porque eso, que ahora los educamos en una competitividad, es en los mejores. Incluso yo a mis hijas, cuando mis hijas estaban en el instituto, y eran una, son niñas bastante inteligentes, no porque sean mis hijas, pero sí. bueno, con un CI bastante y son niñas muy espabiladas. Y una me dijo que quería ser periodista y que la otra quería... Hacer eh, psicología, que al final es educadora social, yo le dije, jolín, pues os veo vendiendo electrodomésticos. <risa> Así de claro. Sí, sí, sí. Claro, qué bruta, ¿no? Porque yo, claro, decía, bueno, una carrera científica, tú qué puedes hacer, puedes hacer, preparar. Y, jolín, pues muchas veces la felicidad no está en eso, ya. está en otras cosas. Entonces, lo que... Eh, sería estupendo es poder llegar a esto a que llegase a los ámbitos educativos incluso dentro del propio currículum bueno, de estudiar las emociones, incluso con, es muy importante. Con vuestra edad tenéis una buena posición porque están los nietos disponibles. Y los nietos con si los, los abuelos, tenemos. si los tenemos, si los, si tenemos, los pero, tenemos, porque yo pero vamos. ahora con la mentalidad que tienen los chavales, pues depende, yo ya me estoy haciendo, porque me encantaría ser abuela, ¿Sí, sí? pero yo ya estoy entendiendo que mis hijas son libres, uh -huh, Claro, y claro. entonces no, eh, yo me estoy haciendo la idea de que a lo mejor una de mis ilusiones es que es ser abuela, pues a, a lo mejor no, no la voy a tener. Bueno, gracias. <risa> <¿Más Sí>. está <agradecido. risa> Eres un gran comunicador. Para mí es básico en este tipo de cursos. Uh -huh. Y efectivamente deberían impartirse obligatoriamente en el colegio. Uh -huh. Ojalá próximamente nuestros nietos puedan hablarnos de ti. Así que ánimo, enhorabuena y adelante. Gracias. Gracias. <risa> Para mí ha sido un curso extraordinario. Yo también hace muchos años que me metí en este mundo porque no estaba conforme y este curso me ha llenado muchísimo y me ha hecho cuestionarme muchas cosas interesantes para mí. Gracias. Gracias. Bueno, yo estuve en uno de sus primeros cursos seminarios, que además sí. entré por recomendación porque estaba fuera de plazo, me vino muy bien, te mandé una, un correo diciendo que lo necesitaba sí. a tope, entré, me vino muy bien ahora repito, estoy recomendándoselo a todo el mundo mucha <risas> gente no se lo cree pero bueno, aquí ya hay tres que han venido y más que van a venir en la próxima vale. así que continuaremos gracias <risas> bueno, pues muchas gracias por el curso yo me siento afortunado por haber podido asistir a todas las sesiones ¿no? y sobre todo porque eh, te encuentras con, eh, con ideas nuevas y, y sobre todo con un espíritu crítico, ¿no? Uh -huh. Que hoy en día a veces no es tan fácil, ¿no? Yo de lo que yo vengo de magisterio, ¿no? Uh -huh. Y entonces he dado clases, sobre todo a algunos años a, a mayores, ¿no? Entonces te das cuenta que la vida de estas personas mayores, sobre todo la, te das cuenta más en las en el resto de las personas que en ti mismo, ¿no? Uh -huh. En ti mismo es muy difícil juzgarte, te vaya, te sale sí, sí. Entonces, es, es, Muchas de estas personas por, por, por algunas situaciones que habían vivido se les había fastidiado su vida ¿no? entonces mm. cuando hablabas con ellos decías pero olvídate ya de eso pues sí. es que esa situación que fue una estupidez no es que te ha condicionado el resto de su vida ¿no? sí. entonces eh, pues hay una cuestión no y era que eh, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y no lo voy a repetir no sí. pero fíjate que hay una cuestión y ahora ya por ejemplo a los niños en la escuela se les da un, como si fueran eh, un, una atención en lo que es la educación emocional hmm. se intenta en lo que es la ira ahora te vas al rincón, ahora te pones aquí tal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? pues que hace 50 años, tú ibas a una clase los niños se sentaban y había un miedo al profesor, que había tal no sé qué, después el profesor ha ido acercándose más a los alumnos y ha salido una educación que es la educación física, eso antes no, Yo recuerdo un compañero que me contó que habiendo su pueblo se había puesto el chándal, había, pues, se había puesto a correr eh, y los chavales que estaban trabajando eh, allí picando con el azadón habían, le habían apedreado. O sea, este tío este, está loco. ¿no? Bueno, eso ya, eh, en fin, nos reímos ahora y tal, pero sí. eso, eso hace 50 años ocurría, sí, ¿no? sí, ya desde sí. 61. ¿no? Pues de la misma forma que en la escuela ha entrado la educación física, uh -huh. ¿no? pues en un momento dado entrará a nivel general la educación emocional. Uh -huh. Eso ya está en otros países. Sí, de hecho está en el currículum ya. Claro, y eso debe estar en el currículum. Entonces, yo por ejemplo, con lo que decía la compañera, por no repetirlo, pues yo dices, ostras, qué, qué pena no haber tenido esta oportunidad de haber podido desarrollar esta educación emocional pues cuando éramos pequeños. Sí. Pero bueno, lo que hemos vivido no lo vamos a cambiar, pero sí lo que vamos a cambiar es nuestro futuro. Ay. Y muchas gracias. Eso, gracias. <risa> bueno, yo hago una valoración muy positiva también del curso He aprendido muchísimo y lo que puedo decir, me falta practicar muchísimo. Soy uh -huh. honrada. ¿eh? <risa> Pero cuando todos los días que he venido aquí he salido con una paz y con una sensación de tranquilidad enorme, uh -huh. enorme. Bueno, incluso estoy pasando ahora un proceso que tengo unas lesiones por un atropello y tal. Y es que el rato que estoy aquí el dolor se me va. Entro con un dolor tremendo en, la, en el pie y en la, en la rodilla porque estoy pasando una bache malo y me da mucha confianza. Necesito el espacio y el tiempo para conseguir llegar a, a todos esos procesos. Alguna vez lo he intentado y me aturullo porque digo, ¿cuál...? ¿cuál es el problema de todos los que tengo? Porque también tengo hijos adolescentes que están sí. pasando un momento complicado. Y entonces, eh, a veces me aturo y yo digo, focaliza y me cuesta, pero sí. las veces que lo he conseguido eh, reconozco que ha sido un gran beneficio. Y muchas gracias. Gracias. Pues yo también te quiero agradecer porque este curso es muy ilusionante. O sea, yo cada día no he asistido a todas las sesiones, pero cada vez que he venido me, me ha resultado... Me voy muy bien interiormente. Me, me resulta muy ilusionante, es verdad. Y bueno, tu capacidad de, de, de exponer, de que nos llegue, de comunicador. Y bueno, pues a mí no me condiciona mi edad. Yo ya tengo 70 años y, y quiero seguir investigando y quiero seguir cambiando y buscar mis, mis posibilidades Genial. de cambio. ¿eh? Y también transmitírselo a mis nietos. Uh -huh. En eso sin saber, sin saber de una manera profesional, pero sí de una manera intuitiva, pues eso siempre desde que son chiquititos, que ya son uh -huh. adolescentes, sí. lo he tenido muy presente y lo sigo teniendo. Muy y bien. es una satisfacción. Genial. Gracias, Paco. Gracias. Gracias también he venido, no he venido a todas pero como te comenté un día me parece eh, conozco algo de lo que has contado sí. pero has hecho una mezcla creo, sí. bastante interesante y muy efectiva de algunas técnicas uh -huh. y vamos, alguna te pregunté si era, era sí. tuyo o sea que lo has sintetizado uh -huh. genial como otros, que me gustaría que, aparte de nosotros, que bueno, todavía tenemos algo, mira, esto sería interesantísimo para gente más joven, mm. niños y demás. Y te preguntaría unas cuantas cosas, por ejemplo, ¿tendrás un libro preparado? Estoy, que estoy sea en ello. Para más manejable. <risas> me consuela mucho que esto esté grabado uh -huh. y, que, y que se pueda acceder a ello en algún momento. Pero vamos, un libro creo que es bastante más accesible... Para mucha más gente. Uh -huh. Y sería muy útil, desde luego, para... También te preguntar bueno, por ahí te preguntaban de tu vida, y yo creo que en parte todos tenemos como mucha curiosidad. ¿Tú ahora, después de todo esto, cómo se está? Por ejemplo, en otro mundo, ¿no? <risa> A ver, en el fondo estás como una persona humana. Es decir, no, no te aparecen poderes ahí, porque yo creo que además ese es, es mi enfoque con este tipo de, de herramientas, ¿no? el, el disfrutar de una vida normal, pero más plenamente. Es decir, no es que aparezca otra vida diferente, no sé, tipo más parecido a, a la iluminación, el nirvana y estas cosas, sino... Si no, no, no, es disfrutar de la vida cada vez más, ¿no? de, de los amigos, de las personas, de, de lo que haces y eso yo creo que sí que se consigue, sí se consigue. Pero como hablabas de mucho, una intu intuición brutal y que se te abren nuevos... Sí, sí, sí, sí, eso sí que pasa, eso sí que pasa y, y, te, y van ocurriendo casualidades que te, que te van trayendo nuevos proyectos, nuevas ideas. Eh, poco a poco se van creando cosas, eh, por ejemplo el tema de llevar esto a, a los colegios pues hace un par de años contactaron conmigo unas eh, trabajadoras sociales de la zona de la Alcarria y entonces pues, me permitieron hacer vídeos de, de talleres para chavales de primaria Bien. y también ahora pues eh, tengo un, un colaborador en Ecuador que está Aplicando todas estas técnicas y las está llevando allí a los colegios eh, una colaboradora que va a empezar en Colombia entonces van pasando cosas así que sí, sí así que mejora sí, seguro que pasará más oye, y técnicamente eh, yo vine el día de lo de la palabrita hmm. mágica Sí. pero a mí me queda como un poco miedo de que la use demasiado o la use mal y se, se me vaya la magia de ¿Esto qué pasaría si…? A ver, ¿Si no bueno, yo ya la uso en sueños. ¿Perdona? Que yo ya la uso en sueños. Ya sueñas de tal manera que hay un momento dentro del sueño en el que dices, esto es un sueño. Y empiezas a repetir tu palabra porque te sientes muy alterado. Y entonces pues te relajas y sigues durmiendo. ¿No se desgasta la palabra? Ni nada. No, si no la programas otra vez, o sea que no, no hay ningún problema. Hola. Hola. Bueno, no enhorabuena Paco. Gracias. Me has hecho genial. Eh, bueno, eh, eres un gran comunicador, evangelizador, y yo creo que me has hecho cambiar un poquito en las 6 o ocho semanas que hemos pues estado por aquí, y que he transmitido a mis hijos un poquito de lo que tú, de lo que tú decías y lo has notado. Uh -huh. A mi hijo le he intentado... Venir porque no está en paro, pero no he conseguido. Uh -huh. Pero yo se ha venido muy bien. Uh -huh. Y te quería hacer dos críticas, que no son tuyas. Sí. Una es el horario. Sí. Este horario está restringido a personas paradas o jubiladas, por eso es sí. está este carcamal de gente que estamos aquí. Entonces... ¿eh? ¿eh? Se lo digo por mí, lo digo a partir de mí, todos. Todos, todos, todos, todos somos parados, jubilados. O... Es muy difícil a las 12 de la mañana que sí. una persona que trabaja, que estudie, esté aquí. Es difícil, digo, no imposible. Sí. Entonces, no, en eso, supongo que no es culpa tuya, pero si pues, será no, una hora. Durante el curso doy dos, talle, dos seminarios. Uno lo doy en, en horario de tarde, que el año pasado era de 5 y media a 7 y media, y luego doy otro en horario de mañana. Entonces. La otra es, yo le envío a mi hijo a algún vídeo tuyo. La calidad de los vídeos son bastante, peor que, que, que ver en directo. No ver. Yo le intento ver en la tele y, y no me engancha. No, no, la calidad muy mala. Entonces, siendo sí. informático, podríamos mejorarlo un poquito. O pedir que lo mejoren. Habrá, habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Y, y es todo. Qué genial. Gracias, gracias. Hola, yo darte las gracias por lo poquito que, que he podido sacar de ti, porque me incorporé ya prácticamente la parte, la parte práctica. Mm. Y nada, me gustaría saber si, si este curso se va a volver a hacer, porque entonces, si se va a hacer para el año que viene, ¿se va a hacer? Sí, sí, sí, el año sí? que viene se repite, sí. Vale, para cogerlo desde el principio mm. y cogerlo mejor. Vale. De todas maneras, lo poco que he visto me ha encantado y me parece muy, muy aplicable y debería estar extendido en todos los colegios uh -huh. o por lo menos tener acceso a, to a toda la educación más de niños más pequeños. Sí. Yo en mi vida profesional, yo he hecho una carrera de comunicación uh -huh. pero he estado trabajando en recursos humanos toda la vida. Uh -huh. Entonces, en los últimos tiempos... <coughs> La selección de personas, curiosamente, se ha valorado muchísimo la inteligencia emocional de la gente. Uh -huh. Mucho más que los conocimientos científicos. Y es muy curioso porque tú estás valorando y dando importancia, claro, a una inteligencia emocional uh -huh. que no has recibido una educación previa. Uh -huh. sí. Entonces, todas las empresas, lo digo porque a nivel práctico, las empresas... Eh, cuando seleccionas una persona, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? sí. antes te pedían tu inglés, tu carrera sí, sí. y tal, ¿no? pero en los últimos tiempos, afortunadamente, se ha estado dando muchísima, muchísima importancia sí. a todo este tema emocional. Entonces, por eso creo que hay una carencia sí. impresionante en una educación sobre esto. Sí. Cuando luego en una empresa te va a reclamar esto. Claro. Entonces, era un poco plantearlo aquí... Sí. Y, ...y me gustaría que, que bueno pues que tuvieras la oportunidad de, de darlo a conocer, o sea, de que esto se transmitiera en los colegios. No sé cómo se podría hacer, pero vamos si ¿sí te puedo ayudar de una pues, manera que no tengo ni idea, creo que no lo sé. Yo no, no ¿sí? estoy en el mundo de la educación, sí. ya no trabajo tampoco, por claro. eso estoy aquí de mañana. Ya. Pero sí que creo que es fundamental fundamental, ese tipo de cosas. Y desde luego el año que viene estaré desde el principio. Muchas gracias. Gracias. Falta… Aquí. Bueno, yo es que he hablado tanto que… Ya... <risa> pues nada, un bueno, breve apunte. de principio las ideas son básicas. Uh -huh. Quiero decir que yo estudié psicología pero con, con los grandes mitos de la psicología. Sí. Imagínate que estábamos en San Bernardo ¿Por dónde ha pasado la carrera? Después se fue a algo que era económica y ahora está, creo que, en Somosagua. ...bueno, eso quiero decir que básicamente lo que me enseñaron a mí ha, lo has desarrollado más o menos más profundamente en todo este seminario, cosa que me había venido bien. Uh -huh. Aunque en el fondo quiero decir que a mí todos esos conocimientos que me enseñaron me parecen que me han quedado muy grabados y que me ayudan a desarrollar aquello. Yo hice clínica. Uh -huh. Hice industrial. Y en respecto a industrial, yo creo que la industria también está cambiando al aspecto emocional, uh -huh. porque a los directivos les trabajan bastante los coaching, sí. que realmente son educación emocional. Uh -huh. Y después, sí. eh, y también en, en la… Bueno, a mí eso ya me lo enseñaron, que cuando se hacía selección de personal… ...que había que ver que un hombre puede tener muy buena formación... ...pero no quiere ascender porque lo suyo es otra historia... Sí. ...y se valoraba. Con esto, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma, poquito a poco, sí que se va cambiando... ...a la necesidad de que la emoción es importante... Sí. ...y que maneja mucho más nuestra vida que quizás nuestros conocimientos. Por lo menos, gracias por mantener y conseguir... ...que la emoción sea tan importante como la inteligencia y que la gente disfrute más de su vida gracias pues lo, y yo solamente es como una anécdota, una anécdota cuando mi hija es muy inteligente y me llamó la tutora diciendo que porque no era una niña de, de matrículas cuando sol llegaba sobresaliente que tiene que hacer con eso? ¿trabajar más? Dijo, pero si es que no va a vivir si trabaja más <risa> y ella necesita, me parecía a mí lo digo por los adolescentes tener una vida que nos puede a los padres aterrorizar Uh -huh. lo digo por experiencia pero creo que hay que dejarles vivir educarles emocionalmente para que sepan cuál es la línea que puede ser su vida sí uh -huh. Esa es mi opinión pero sí. gracias por sacarle <risa> <de> la edad media <risa> gracias. Pues, gracias porque sobre todo vale. <risa> Nada. Que sea enhorabuena el nacimiento de esa niña, vale. que os vaya muy bien gracias. y nos veamos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Perdona. Pues no, que sobre todo darte las gracias porque me has transmitido mm, tu serenidad, tu tranquilidad, tu seguridad, que son cosas que yo valoro mucho. Uh -huh. eh, además, me has creado un conflicto, porque es que yo reconozco que desde hace tiempo yo notaba había una convulsión dentro de mí que no sabía qué era sí. y ahora veo claro que son mis propias emociones que yo no sé gestionar uh -huh. entonces el conflicto me refiero en el sentido de que me, me, has, me has introducido la, la sensación fuerte de que me tengo que poner a trabajar a tope uh -huh. porque ya hace dos años que me he jubilado no sé lo que me queda pero el mantra que yo utilizo ahora siempre es que no tengo tiempo que perder por lo cual eh, por eso te digo que es que es como haberme aclarado que el, para yo ser feliz tengo que trabajar eso es entonces pues eh, darte un abrazo enorme porque ahora ahora la sí, acabar yo ahora ahora te lo darás paso te quería hacer ya a, a, al margen de todo, una, una petición y sí. es, si tienes pensado hacer algún otro curso algún taller algún mm. como sea sí. en donde se pueda trabajar o compartir muchas de las experiencias que todos tenemos uh -huh. no ya en plan terapéutico porque terapéutico es lo que estamos haciendo ahora mismo pero bueno, <risa> entiéndelo como quieras sí. en ese sentido, pues no sé que me gustaría participar en él en plan experimental o en plan de colaboración o en plan de crecimiento, o en plan de, de cómo lo, lo vale. Voy a plantear. Vale, muy bien. Gracias. Así que si eso, cuenta conmigo. Gracias. Que Se ha acabado el tiempo y me estoy acordando que yo realmente eh, el mayor problema que tengo para llevar a la práctica tus técnicas ¿Sí? es poder desmembrar los problemas. Porque se me embarullan tanto... ¿Sí? entonces, entre eh, un problema muy grande es imposible abordar estas técnicas. Tienes que desmembrarlo. Irá uno algo pequeñito. Entonces, ¿hay algún truco específico, especial que, nos puedas, que me puedas dar para poder aprender a desmembrarlo? Escribir. Escribe sobre tu problema y cada una de las frases es un trozo del problema. Entonces te quedas con una frase y trabajas sobre esa. Y esa cuando ya te deje de de generar emoción, pues pasas a la siguiente. Entonces, es, mi problema es tal, y lo que te vaya viniendo. ¿Vale? de acuerdo, muchas gracias. De todas maneras, tenéis en la web Libertad Emocional, tenéis un montón de páginas que explican las técnicas y tenéis procesos completos para trabajar. ¿Vale? O sea que ahí podéis sacar información, toda la que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Yo uso un truco, le llamó el paréntesis. A un problema lo encierras en un paréntesis, lo asocias de los demás y eres capaz de meterte. Y puedes meter todos los paréntesis que quieras. Y, po y algunos dejarlos 20 años a que se resuelvan. <risa> y se resuelve. No, no esperas eh, que De lo que has comentado antes de esta señora que ha dicho que, que el, el, hasta lo veía en sueños, no sé qué eh, hay, una, hay varios libros ya escritos, hay un profesor en Estados Unidos que habla sobre los sueños lúcidos y hay uh -huh. una señora aquí, una médica, me parece que es en Barcelona, sí. que da cursos sobre ello. Eh, ¿Tú de esto tienes algún conocimiento? A ver, eh, hay técnicas para tener sueños lúcidos, ¿no? pero uh -huh. a lo que me refería yo es que llega un momento en el que integras tanto las técnicas, uh -huh. bien, que ya se te introduce en el subconsciente de tal manera que en el sueño aparece la técnica. Y te ves ahí respirando y ves como que tu cuerpo se relaja. ¿Bien? O sea que lo ponía como ejemplo de, de que realmente esto es, es parte de ti. ¿Bien? Si lo practicas, al final forma parte de ti y lo puedes usar siempre porque es casi tu base biológica. No es nada que puedas perder. Está ahí en, en, en el fondo de todo. ¿no? ¿Tú lo has practicado el tema de los sueños rusos? No, no, no. O sea, que el consejo que nos das es que practiquemos hasta el siguiente curso contigo. <risa> <risa> <risa> Puede ser. <risa> Muchas gracias. Gracias. Bueno chicos, pues muchísimas gracias. Y nada, nos veremos en los próximos cursos si queréis acudir.